Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, básicamente vamos a comentar el nuevo arma que va a salir mañana La vamos a ver un poquito en el juego, el nuevo gameplay filtrado y vamos a ver un poquito sus estadísticas Y nada chicos, antes de empezar con el vídeo, simplemente comentaros que es que el sorteo que estábamos realizando va a acabar hoy Y simplemente, si queréis participar en este sorteo de mil pavos gratis para Fortnite Lo único que tenéis que hacer es pegarme un buen like a este vídeo Video, estar suscritos al canal Con la campanita de notificaciones activada Y por último dejarme Un comentario positivo en este vídeo recordar que el sorteo acaba hoy Hoy justamente voy a elegir el ganador Y lo diré por Twitter, así que muy importante Seguirme por Twitter para saber el ganador De primera mano y nada Mañana el ganador también estará En el próximo vídeo. Este arma ¿Qué comentaros sobre esta arma? La característica Más importante sobre este Sniper, este francotirador pesado Es que puede romper la primera pared o suelo que se encuentra con la primera bala, es decir, tú puedes disparar, ya sea a una pared o un suelo de madera, de ladrillo o de metal, y es que básicamente puede romper una estructura entera, creo que los árboles tochos los puede destruir de dos bales, pero bueno es que básicamente el daño que hace este arma a las estructuras es bastante importante, y en el tema de las estadísticas, básicamente este francotirador es el francotirador que más hace daño de todo el juego hace un total de 155 de daño, lo único malo que tendría este francotirador, ya sabéis que puede romper estructuras, puede eh, dar bastante daño, pero lo único malo sería el tiempo de recarga, tú al disparar ya sabéis que tienes una bala como todos los snipers, pero tarda 4 con segundos en recargar. o sea, eso es una barbaridad y ya os digo que con este sniper no podéis ir eh, a medias distancias o básicamente a rushear sino que simplemente te tienes que quedar estático y construirte, porque es que no queda otra, porque es que si no te mata con un fusil o con cualquier tipo de arma, en este momento hay un rumor sobre este arma que como ya habíamos comentado antes pues podía romper estructuras, pues está rumoreando que este arma puede también atravesar las estructuras y también dar al enemigo que está a través de un suelo o una pared, o sea es flipante si esto sale en el juego como digo esto no lo vamos a poder comprobar antes de que salga mañana en el juego pero bueno, eh, más o menos vais a poder ver cómo funciona este sniper pesado, este francotiro pesado con el gameplay que os voy a dejar ahora así que nada chicos simplemente era eso ahora os voy a dejar con este gameplay consolido para que lo podáis escuchar todos y simplemente al final de este gameplay filtrado os va a aparecer en pantalla el vídeo de ayer que básicamente youtube no notificó a muchos de los seguidores y pues eso chicos pasaros por este vídeo si lo queréis ver porque es que es un vídeo bastante interesante así que chicos yo ya os dejo con el gameplay pasaros finalmente por ese vídeo después de que veáis esto y nada chicos yo me despido